Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Seguimos hoy con la lección número 18. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender que los pensamientos que dan lugar a lo que ves nunca son neutros o irrelevantes. También hace hincapié en la idea a la que posteriormente se le dará cada vez mayor importancia de que las mentes están unidas. La idea de hoy no se refiere tanto a lo que ves como a la manera en que lo ves. Por lo tanto, los ejercicios de hoy hacen hincapié en ese aspecto de tu percepción. Las tres o cuatro sesiones de práctica que se recomiendan deben hacerse de la siguiente manera. Mira a tu alrededor y a medida que selecciones los objetos para la aplicación de la idea de hoy, tan al azar como sea posible, descansa tu mirada en cada uno de ellos el tiempo suficiente para poder decir lo siguiente. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver, tal cosa. Y luego concluye cada sesión de práctica repitiendo esta afirmación de una manera más general. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Un minuto o incluso menos es suficiente para cada sesión de práctica. Y David nos dice hoy así que si resumimos y simplificamos esta bella lección de hoy lo que se nos enseña es que no soy el único en mi manera de ver este mundo que todas las mentes están unidas y que toda la percepción de todo el cosmos está siendo generada a partir de los pensamientos que creo que pienso. Estos pensamientos son lo que creo que veo. Así es como parece estar ocurriendo. Cuando parece que veo a un hermano o a una hermana, no estoy viendo una imagen fuera de mi mente. Estoy simplemente contemplando los pensamientos que atraviesan la conciencia. Y todos los juicios de atracción y repulsión, bueno y malo, correcto y equivocado. ¿Cómo está ocurriendo esto? es por aferrarse a estos pensamientos y luego percibirlos como si fueran otra cosa que viene de otro sitio alguna otra persona algún otro ambiente que se percibe fuera del cuerpo y sin embargo el cuerpo forma parte de la percepción Todo lo que creo que pienso sobre lo que parece ser mi propio cuerpo forma parte de esta percepción. El mundo no está fuera del cuerpo. El cuerpo, el entorno, el mundo, todos son pensamientos que estoy contemplando porque me aferro a ellos. Así se genera todo el cosmos. No hay ningún mundo aparte de lo que deseas. No hay ningún mundo aparte de lo que piensas. Porque este desear y pensar, está en la conciencia, está en la mente. Por lo tanto, este es un mundo de ideas. No existe ningún mundo físico. Todo es una idea. Todo es mental. Así es como aparece el mundo y yo no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Todo está unificado. Todo es mente. Todo es estos pensamientos. Esta es una admisión muy importante. Así que hoy, cada vez que estés tentado a pensar o a creer que eres una persona que reacciona y responde a estímulos exteriores, a gente exterior, a acciones y reacciones exteriores, regresa. Regresa a la mente. Observa tus pensamientos y recuerda cómo estás viendo. Cómo estás percibiendo. Todo es mente. Siempre ha sido mente. Nunca será nada sino mente. Y solo existe una mente. Y verás cómo esto elimina la loca idea de la victimización. Porque no hay nadie para que sea la víctima. Y no hay. Nadie para que sea el victimario. Si todo es mente, no hay ninguna proyección. La mente se extiende dentro de sí misma. No sale afuera. Piensa en esto hoy. No sale afuera. No existe nada más allá de la mente. Y es por eso que no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver.